Dios te bendiga. Nuevamente tu hermano Alexander, y quiero traerte un breve mensaje, una breve exaltación. Muchas veces estamos viviendo por situaciones eh, eh, duras, llegan aflicciones, situaciones que se nos levantan bien adversas y se nos olvida tantos versículos, tantas promesas que hay para nosotros y que la hemos acogido pero en el momento que llega la prueba en el momento que llega el dolor se nos han olvidado y el dolor ha hecho que todas esas promesas que todas esas personas que han caminado en fe en la historia que hemos leído y han triunfado se nos olvida y de la manera que hemos creído en una ocasión atrás hoy en día se nos ha olvidado por la situación que estamos enfrentando Quiero que leas conmigo en Salmo 73, del versículo 1 hasta el 26. Quiero que me acompañe a leer estos versículos para que vea lo que le decía Asaf a Dios. Y cuando él cayó en cuenta y cuando Dios le mostró el final de los que no buscan a Dios. Comencemos a leer. Salmo 73, versículo 1 hasta el 26, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no teniendo congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia lo corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se le saltan de gordura, logran, logran con crece los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra.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 Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajar para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Ciertamente lo, los has puesto en delizadero. En asolamiento lo harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertare menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada tan torpe era yo, que no sentí, que no entendía. Era como una bestia delante de ti.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 miren mi hermano, muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones nos pasamos años orándole a Dios porque queremos que Dios nos use, queremos que Dios haga cosas bonitas en nuestra vida, queremos que Dios bendiga a nuestros familiares, que Dios nos bendiga a nosotros, que Dios nos lleve a otro nivel, pero no queremos ser procesados, queremos alcanzar las cosas sin nosotros ser procesados, si a ti Dios te da cualquier cosa que tú desees y te la da sin primero Pasarte por el fuego para que tú aprendas a valorar lo que Él te ha dado Tú no lo vas a ver valorar Muchas personas que han pasado por el proceso Dios les ha puesto cosas en las manos y aún así las pierden Aún así no valoran lo que Dios ha puesto en sus manos Es necesario que cuando lleguen las situaciones dolorosas Cuando lleguen esos momentos duros que tú mengue. que no te olvides que al Dios que tú le sirves está a tu lado. Los tres amigos de, de Daniel, a pesar de que ellos tenían una amenaza, de que iban a ser echados en el horno de fuego. ¿Ustedes creen que ellos no sintieron miedo? Ellos sintieron miedo, ellos sintieron temor, pero con todo y el temor, ellos permanecieron siendo fiel y tenían fe de que Dios podía librarlo del horno del horno de fuego, pero si no iba a ser así, preferían morir que de infiel a Dios que arrodillársela a una estatua, en vez de arrodillársela y serle fiel al Dios de los cielos. Así que tu fe no mangue, no importa que tú veas a los que no le sirven a Dios, que ellos prosperan, la mayoría de ellos prosperan hablando mentira, la mayoría de ellos prosperan haciéndole daño a otras persona. mientras tú, haciendo lo correcto, siendo honesto, siendo íntegro, te cierran las puertas Pero no importa que te cierran las puertas Porque el Dios que tú le sirves Está viendo todo lo que tú estás Todo lo que tú estás haciendo Y Dios honra a quien le honra Dios no te ha dado la espalda Dios no está, Dios no está de espalda a ti Cuando Él está viendo Que tú estás haciendo lo correcto Simplemente sigue creyendo Sigue siendo honesto Íntegro Delante de Dios sigue mostrándole al mundo que a pesar de que las situaciones adversas están contra de ti, tú sigues confiando en el Dios de tu salvación y que Dios en su momento va a traer el refrigerio que tanto tú estás esperando ya sea que tú estés pasando por una enfermedad, ya sea que tú estés pasando por problemas económicos, ya sea que tú estés pasando por problemas familiares, por problemas matrimoniales, no importa que la fe no te mengue sigue creyendo, sigue orándole a tu Dios porque Dios está en control no importa la situación, si Dios pudiera abrirte los ojos en este momento que tú estás pasando por esa crisis matrimonial, por esa crisis de enfermedad, por esa crisis económica y Dios te abriera los ojos. Tú pudieras entender lo que quizá ahora mismo tú no entiendes, pero tú no caminas por vista, tú caminas por fe. Así que síguele creyendo a Dios, sigue confiando en Dios. Yo sé que muchas veces tú te hincas a orar. Y cuando tú te levantas, parece como que tú estás orando para que el problema aumentara más. Pero significa que cuando tú estás orando, hay cosas en lo sobrenatural que está pasando. Hay cosas que se están rompiendo. Y Satanás, como sabe, lo que está pasando, está poniendo resistencia, eso es lo que pasa cuando tú oras y tú ves que la resistencia se identifica y se pone más fuerte es porque se está rompiendo y se está moviendo cosas a tu favor así que sigue creyendo y no importa la situación, síguele creyendo a Dios porque la salvación, porque el refrigerio, porque lo bueno está por llegar. Así que síguele creyendo a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue caminando en fe. Dios te bendiga, Dios te guarde.